Y ahora, pues seguimos con el programa, ¿verdad? Seguimos con nuestro panel. Eh, en nuestro panel, ¿de qué se trata? Sobre la normativa, sobre los derechos de las personas sordas, que hablan sobre, sobre la cultura y la, los derechos lingüísticos de las personas sordas. Entonces, seguimos con nuestro panel. Y nuestro panel está Marleni, su seña es esta. Ajá. Y también Diego. ...que su seña es esta. esta. Entonces, bienvenidos. Muy bien. Y junto con ellos, en ese panel, pues queremos avisarles previamente a ustedes... ...que si desean hacer sus comentarios o su participación, la podrán hacer al finalizar el panel. Y podrán hacerlo sobre el INSOR, lo que ustedes vieron acerca del Instituto Nacional para Sordos acá en Colombia... Lo que vieron previamente de Tony en los Estados Unidos, tratar de ir hilando eso, lo que pasa acá eh, en Colombia o lo que se nos mostró en todo el mundo. Y después de eso pueden hacer sus preguntas después del panel. Entonces invitamos a que pasen al... Ok, bueno un saludo para todos, para todas los y las asistentes a este tan importante evento. Nosotros como Federación Nacional de Sordos de Colombia les da la bienvenida a ustedes y también a los expertos y expertas que nos acompañan en este panel, Diego y Marleni, con quienes vamos a hablar acerca de la educación. Ustedes saben que este congreso, pues para este congreso, hemos abierto este espacio para la comunidad sorda. Y es un espacio también de celebración, porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Persona Sorda, y estamos viendo la situación actual, qué está sucediendo, cuáles son los retos, los problemas, las situaciones, que viene hacia el futuro, la planeación que se debe hacer hacia ese, ese futuro y las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. No solamente FENASCOLO y las entidades, sino todos y cada uno de nosotros en este punto, en este aspecto de la educación. Algo que preocupa muchísimo a la comunidad sorda. Muchos de ustedes seguramente son profesores, son modelos lingüísticos, eh, trabajan en el sector educativo y seguramente muchos de ustedes están viendo la situación actual de los niños, niñas, sordas y seguramente les preocupa lo que viene hacia el futuro. Seguramente también están pensando desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva del INSOR, cuáles son las acciones que se vienen para hacia el futuro y también desde el mismo sector social. Todos nosotros qué debemos hacer, ¿no? Y es algo que vimos esta mañana, por ejemplo, en la presentación de la autora Tony Holmes, en la que se hablaba acerca de la experiencia en los Estados Unidos. Cómo es ese desarrollo y cuál es el enfoque que se busca de la educación para los niños y niñas sordas. Entonces, cuando hablamos de inclusión, debemos ir pensando cuál es la verdadera inclusión qué aspectos son positivos, qué aspectos no son tan positivos, qué quejas, qué reclamos hay al respecto, qué cosas son exitosas, cuáles son unas fallas de ese sistema. Y pues a nosotros son los que nos compete hacer ese análisis, a FENASCOL y también a todos los profesionales que están en el sector. Escuelas, gobierno, WF de todos, estamos aceptando este reto de liderar lo que está sucediendo en el sector educativo. Desde FENASCOL y desde las asociaciones, pues estamos prestando mucha atención al tema de la educación. Y pues esta oportunidad es para que conversemos, para que entre todos analicemos cómo está la educación en Colombia y qué viene para más adelante. ¿Qué rol cumplo yo como líder, lideresa sorda, al interior de la comunidad, como docente, como modelo lingüístico, como profesional de apoyo, o como padre o madre de familia? ¿Qué puedo hacer? Y no simplemente como el quedarse atado de manos, sino que viene hacia adelante. Que esta información que se está dando acá, pues pueda servir como ese capital semilla. ¿no? Ya tuvimos una información que venía desde Gallaudet, la información que se nos acabó de dar desde el INSOR, Giovanni Melendres, habló de ese decreto 1421, que es muy importante, ¿no? La aplicación del decreto 1421, en donde nos estuvieron hablando acerca de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo número 24, y son normativas que hay. Actualmente tenemos un marco legal supremamente robusto, pues que alimenta este tema de la educación, el sector educativo y que debe dar esta clase de orientación a proyectos, a acciones y cómo lo está tomando gobierno. De allí la importancia de que nosotros hablemos de este tema acá en este panel con nuestros dos expertos, nuestros dos invitados de hoy, pues a quienes eh, nos complace mucho tenerla acá, Marleni. Bueno, ay, perdón, es la señal de Marleni no va tan abajo, ¿no? Marleni, muy bien. Ella es experta, vive en la ciudad de Medellín, allí en el departamento de Antioquia. Ella es profesional. Sí, administración tecnológica. Sí. Eso, y ella pues trabaja en el sector educativo, trabaja en CIESOR, también es modelo lingüístico. Y apoya todo el tema que tiene que ver con la enseñanza programática de la lengua de señas allí en Asanso, ¿no? Así es. Y lo apoya, pues, con lo que tiene que ver con las entidades también del sector. Por lo tanto, pues, es una experta que tiene amplio conocimiento en el sector, que sabe cómo se mueven las cosas en el sector y que, sobre todo, moviliza muchísimas cosas también gracias a su trabajo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos. Y Diego López. Diego López también es un experto que eh, está con nosotros. Él es licenciado en español e inglés. Es docente actualmente. Y también trabaja pues como docente en el distrito en Bogotá. Es traductor en la biblioteca Luis Ángel Arango. Estos dos eh, parte de sus dos perfiles también lo ayudan en su trabajo como líder al interior de la sociedad de sordos de Bogotá es una persona muy crítica frente a las situaciones que suceden a su alrededor y demanda respuestas frente a todas estas situaciones no así que pues eh, los aprovecharemos el hecho de que ustedes están acá y viene uh -huh. esta primera pregunta es ustedes que trabajan en este sector, pues tú que eh, eres Luis? parte de la fundadora de Acedus, Ajá. esta asociación que conglomera varios profesionales sordos en el sector educativo, ¿cómo ven ustedes como profesionales sordos lo que se puede aportar? ¿Qué pueden aportar ustedes y los profesionales que hacen parte pues, de Acedus al mejoramiento del perfil profesional de todos los que están allí y también qué falencias ven, qué cosas ven que hacen falta, ¿no? Tenemos el decreto 1421. Giovanni estaba hablando de este decreto. Pero entonces es muy importante que nosotros veamos el perfil de los profesionales, si ese perfil se cumple, si es el adecuado, si cuentan con los recursos Sí, lo que tiene que ver con el uso del de bilingüismo, del español, de la lengua de señas. ¿Ustedes ven, tú crees que efectivamente se tienen estos recursos? ¿Crees que lo que hay en el decreto 1421 se cumple? Que es... Bueno, muy buenas para todos y todas. Bueno, frente a la pregunta que nos hace José, eh, desde dos hemos eh, realizado un análisis. Y por eso eh, también convoca a nuestra fundación. Eh, estas reflexiones, porque hemos hecho una mirada hacia atrás frente a la educación inclusiva y todavía hay muchas debilidades a razón de eh, la falta de buenos perfiles. ¿sí? Y es importante pensarnos desde la expedición, la expedición del decreto hasta ahora, que han sido cinco años, cómo ha sido su implementación y todavía hay mucha confusión frente al decreto. Entonces, se piensa que cualquier modelo lingüístico es una persona que sepa lengua de señas y eso es un problema que lo vemos en las secretarías de educación y con los operadores contratantes que dicen, ah bueno, es una persona sorda, sabe lengua de señas, se graduó del bachillerato, bueno, eh, tiene las facultades para trabajar como modelo lingüístico, ah bueno, podría hacer las funciones de docente sordo, pero todavía no hay una, una valoración o unos criterios dentro de una entrevista y, y esto no se aplica, entonces todavía tenemos esa falencia con los perfiles, dicen, vea, cualquier sordo puede ocupar este cargo y yo no sé, eh, Medellín pasa, no sé si en el resto del territorio colombiano, eh, las aulas paralelas eh, se están llevando, se están cumpliendo, no, no sé en, en el resto del territorio, pero todavía no es claro el punto que tiene relación frente al modelo bilingüe bicultural, eh, el docente bilingüe, dicen, bueno, un docente oyente que más o menos sepa lengua de señas podría hacer sus veces, o bueno, eh, de pronto el sordo no sabe español, eh, o sea, falta una equidad, una equiparación de oportunidades, una igualdad y tener en cuenta a los profesionales, tanto oyentes como sordos, ¿sí? si la persona sorda eh, reconocemos que su segunda lengua es el español, pero se le debe dar la misma eh, oportunidad y sobre todo tener en cuenta al modelo lingüístico porque es el modelo precisamente de lengua y cultura, entonces eh, debe precisamente ir acompañado con ese docente que eh, fomente el español lecto escrito. Además, en Medellín, pues les cuento el el frente al PIAR, en relación a lo que dice el decreto sobre el PIAR, no se está cumpliendo. Veo que se habla más de DUA, ¿sí? el diseño universal de aprendizaje, pero que esto se aplique a las realidades, que se haga una valoración individual de los estudiantes, eh, me, me parece que falta, no sé si eh, se tenga en cuenta no solamente las características de las sorderas, sino que también hay eh, sordos que tienen una condición cognitiva o que tienen baja visión, sí. entonces es importante reconocer eso. El decreto 1421 no lo tienen claro la mayoría de profesionales que están en el campo, que es decir, modelos lingüísticos, docentes, tienen muchas quejas alrededor de eso, y eso lo he, lo he podido ver, eh, visibilizar y eso me ha permitido analizar, eh, la situación y seguir investigando. Es importante hacer una explicación profunda que eh, se dé a una interpretación normalizada y clara, porque hasta el momento no lo es. ¿sí? Todavía sigue siendo muy deficiente, mucha debilidad en torno a esto y la comunidad sorda sobre todo debe trabajar mancomunadamente para tener en cuenta todos estos actores, ¿sí? docente sordo, modelo lingüístico, el docente oyente, deben trabajar de la mano. Y eh, es importante también establecer el rol de otros actores que hacen parte de la comunidad educativa como los padres, porque están muy muy fuera del marco educativo y tenemos que eh, reconocer que en Colombia, eh, pues, Veo que las asociaciones de pares de familia eh, son muy pocas, ¿sí? Solamente hay talleres eh, para que mejoren la comunicación con su hijo sordo y ya está, pero hace falta como compartir experiencias, retroalimentaciones, porque a veces el modelo lingüístico eh, quiere como tener una incidencia mayor, pero debemos reconocer que la voz, la import la voz más importante allí o la que vemos eh, como protagonista son la de los padres. Entonces, es importante hacer esta alianza y reconocer los diferentes actores. También es muy importante, desde Acedus eh, estamos haciendo un levantamiento de información a través de encuestas, estas se realizaron en el 2021, hace poquito, y vemos que pues, faltan muchos sordos por responder a estas preguntas que hemos establecido. Tenemos 52 docentes sordos y tenemos mediadores 3. Modelos lingüísticos alrededor de 100, 174 y normalistas 8. Pero profesionales, profesionales sordos, 30. Okay. Y especializaciones o especialistas tenemos 5. Maestros tenemos nueve. Pero ahora me preocupa esa indagación eh, de, de profesionales, maestros a nivel nacional. ¿Sí? Porque hay muchos que tienen el título pero terminan haciendo las veces de modelo lingüístico. Entonces, ¿cómo podemos hacer el llamado? ¿Sí? Y eso también es, le compete a FENASCOL que de ahora en adelante hagamos un trabajo de incidencia política porque tenemos los perfiles hay, docente, hay docentes sordos, hay muchos sordos que estudian en la universidad y se gradúan y son relegados a la función de modelos lingüísticos, entonces debemos equiparar oportunidades, ¿sí? no es que no sepamos, yo veo muchos eh, oyentes que hacen el ejercicio docente pero les falta mucho conocimiento, entonces es importante establecer criterios de valoración de calidad y sobre todo establecer claridades sobre los perfiles y responsabilidades, porque hasta ahora no tenemos esa, esa claridad. ¿sí? Hace falta como complementar eh, o una resolución, generar algún documento que pueda dar claridad sobre esos puntos que menciono porque son muy importantes que están dentro del decreto. Entonces, la propuesta mía es que, pues la verdad, yo veo que los sordos dicen, vea, es que mi idioma es este, es la lengua de señas colombiana, hay que ser insistentes y también ahondar en el bilingüismo, ¿sí?, en el español, porque estamos en un entorno mayoritariamente hispanohablante y eh, finalmente vamos a tener la dependencia del intérprete, ¿sí?, eh, pero el intérprete debemos reconocer que solamente está haciendo un servicio. ¿sí? Entonces es importante desarrollar esa habilidad comunicativa, lectoescrita y fomentar desde la primera infancia ese acercamiento a la segunda lengua. ¿sí? Los niños sordos todavía están muy confundidos sobre lo que es un servicio de interpretación, todavía no reconocen el perfil. Dicen no, el intérprete me apoya con el español y esto todavía es muy confuso y hay que atacarlo o tenerlo muy en cuenta desde la primera infancia, reconocer cuáles son los roles de cada actor dentro de la comunidad educativa, ¿sí? presentarlo eh, de manera temprana. Entonces es importante que el Decreto 1421 tenga un complemento y que FENASCOL, por supuesto, haga esa incidencia política porque es fundamental. Porque muchos sordos dicen, ay no, eh, yo lo he intentado aplicar el Decreto 1421, en la, CEDUS, en la CEDUS hemos tenido distintas reuniones alrededor de este y está muy bien que ustedes… Eh, tomen la palabra, usen su voz y den opinión frente a la implementación del decreto 1421. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Sí? Y sobre todo, todo ese alcance específico que tienen, que todavía para la comunidad sorda es confusa, ¿cierto? Y hay muchas quejas, que qué pasa, que qué es esta demora, que esto no es claro, entonces es eso. Muy bien, muchas gracias Marlene. Y ahora quisiera pues también preguntar, porque desde Fenascon nosotros venimos trabajando, haciendo esta incidencia durante todo este tiempo, buscando cambiar el marco legal, la normativa que se tiene. Las políticas actuales, hay una política pública de educación y estamos buscando, haciendo esta incidencia frente a lo, los actores estatales de los que tú hablas, pero también es muy importante uh -huh. que ustedes desde ASEUS con todos sus afiliados, el conocimiento y la experticia que tienen del de sí. conocimiento del territorio, que ustedes desde su rol como ASEUS pues también puedan hacer este tipo de incidencia de abogacía, que se busque una estrategia de trabajo mancomunado, hacer esa sinergia entre FENASCOL y otros actores que están en el sector para que nos unamos sí. y hagamos este trabajo unidos. Busquemos la incidencia para cambiar esos paradigmas con el Estado. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Acedus uh -huh. para lograr esa incidencia y qué lo hará para el corto plazo? Bueno, nosotros en Acedus actualmente, y gracias a diferentes acuerdos con el INSOR, eh, hemos podido hacer varias cosas, pero eh, tenemos en nuestro contexto cambio de gobierno y la verdad no sabemos qué va a pasar de ahora en adelante, pero... ASEUS tiene la intención o tiene el deseo de tener mayor claridad sobre el decreto 1421 y pues a pesar de toda esta coyuntura hay que seguir trabajando y sobre todo establecer alianzas con diferentes eh, organizaciones, hacer un equipo, esto es importante y eh, hacer incidencia en el plan de desarrollo porque a CEDUS no puede solo, necesitamos fortalecernos a través de todas estas sinergias y hacer incidencia política y continuar trabajando, pero sobre todo nuestro primer paso es establecer claridades del decreto 1421 porque todavía no está eh, expedito y eso es lo que hemos visualizado en la realidad, entonces es importante generar espacios para compartir percepciones y eh, a través de una mesa de trabajo. Entonces, tener distintos invitados que se comprometan para hacer reuniones periódicas y además eh, tener la participación del Ministerio de Educación. En este momento está Alejandro, ¿está es la seña? Pero, creo que es está la seña, ¿verdad? Sí, es esta. Alejandro Gaviria, entonces es importante que eh, más que una sensibilización hablemos de tomas de conciencia y que a través de la incidencia podamos lograr eso, y tengamos, si bien un reconocimiento histórico, tengamos una visión de futuro para poder trabajar. Muchísimas gracias, Marlene, un aplauso para gracias. Marlene y también. Y bueno, ahora voy con nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente panelista, pero antes de hacerle la pregunta, quiero que me cuenten cómo vamos del tiempo. ¿Vamos bien? Ok, ok, muy bien. Diego López. Diego, tú desde tu actuar profesional como docente y viendo pues también el territorio. Todos los días te enfrentas a diferentes barreras y diferentes situaciones allí en el aula, ¿no? Como profesional sordo, docente, y pues tomando prácticamente como la voz de otros docentes sordos, ¿tú qué ves? como parte de tus preocupaciones que actualmente se tenga allí en la educación, si ese derecho a la educación efectivamente se tiene o se está vulnerando de algunas maneras, si la educación inclusiva en este momento está siendo realmente accesible, si los derechos lingüísticos de la comunidad se están respetando o no, porque es que son dos cosas, ¿no? La accesibilidad a la educación, que esas barreras se derrumben y que la persona pueda acceder a la oferta educativa que hay en toda Colombia. Y que de hecho pues existe, ¿no? Pero también ver cómo se reconocen las características de la persona sorda, de los niños sordos en este entorno educativo. Que lo que existe en las políticas pues se lleve a la mesa, se lleve a cabo que tiene que ver con la lengua, con la identidad, la cultura del niño, la niña sorda, que lo pueda construir y que pueda tener ese input de la, lengua de, de la lengua de señas y que se pueda respetar sus derechos humanos y sus derechos lingüísticos, ¿no? Tú como docente que ves qué cosas se deben hacer, qué cosas se deben tener presentes en el rol, pues porque ya vemos muchas personas sordas en toda Colombia que están Siendo docentes, tú como vocero, ¿qué, qué dirías? Bueno, muy buenas tardes. Eh, inicialmente, antes de dar una respuesta, quisiera agradecer a la Federación Nacional de Sordos por la invitación y, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo en este momento sobre eh, este tema tan importante que es la educación. También Eh, también en relación con la experiencia docente y como me presentaste, agradezco profundamente todas las palabras que mencionaste. Eh, sé que hay un proceso que me ha permitido llegar hasta donde estoy y agradezco, por supuesto, la introducción que diste. En relación con la pregunta, creo que la respuesta tiene diferentes elementos que deben relacionarse entre sí. La convención, por supuesto, eh, todo lo que hablaron sobre eh, de la Universidad de Galaudet, lo que habló Giovanni Melendres desde el INSOR, y también en este momento yo no espero eh, repetir sobre la situación del sordo que digamos que ustedes la conocen y es de bien saber todo lo que está ocurriendo con el decreto 1421 eh, y con todo lo que está ocurriendo en términos eh, legislativos. Eso ustedes lo conocen y no es mi intención eh, repetir todo esto. En relación con lo que hace Acedus y lo que hemos hecho como profesionales sordos a nivel nacional, en efecto, sí, antes de todo esto, eh, hemos visto que sí, había una accesibilidad a la educación, pero por un periodo, en efecto, hubo docentes sordos, acceso en lengua de señas, temas de cultura, temas de identidad, aclaración de intérprete. Eh, estos elementos no estaban en un principio, y nosotros como personas sordas, al ingresar a la educación empezamos a notar que estos elementos eran de gran importancia y se necesitaban vincular. Teníamos intérpretes, modelos, y eh, la experiencia que tenemos es un poco distinta en otros como docentes. Cuando hablamos del decreto 1421 y su construcción, en efecto hay algunas incomodidades y algunas inquietudes respecto a la claridad, así como han mencionado, es importante crear espacios de formación para que eh, de alguna manera tengamos claridades sobre este decreto y de alguna manera cómo se implementa esto al interior de las comunidades educativas. Así como mencionó la eh, panelista anterior, el decreto es una ley y en efecto una ley, pues es un documento, sí, pero es importante que empezamos a entender cómo las asociaciones o los grupos de docentes sordos... Eh, se creen, sí, o que se generen como espacios que, vin que vinculen a los licenciados, a los docentes sordos, ¿sí? para poder reflexionar, analizar y construir propuestas, metodologías y estrategias. ¿sí? Yo creo que esta es la mayor responsabilidad que tenemos como docentes sordos, y esto no solamente solo sino aliados con INSOR, con FENASCOL, por supuesto. Sin embargo, pensando un poco sobre esta construcción del decreto, Sí, eh, yo no estoy seguro, eh, no sé si hubo participación de personas sordas ¿sí? y no sé quién fue el representante de, eh, de las personas sordas por parte de esto. Estoy seguro que seguramente hubo docentes oyentes en su mayoría. ¿sí? Entonces creo que es importante eh, en estas elaboraciones normativas contar con una incidencia y participación efectiva de personas sordas. Además, FENASCO, y DOCENTE sordos, sin duda, tenemos que participar tripartitamente en torno a todas estas acciones y además en torno a la reglamentación del decreto, porque es la reglamentación la que va a dar esas claridades precisamente de las que tal vez no es muy claro el decreto en sí mismo. Por supuesto, hablamos de derechos a la educación y sí, en efecto, podemos hablar de que el, la ley o normativamente tenemos acceso a la educación, pero tenemos que pensarnos en términos internacionales, en términos de, eh, de, de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y ver si ¿sí, en realidad qué elementos funcionan y qué elementos no funcionan, porque en mi opinión creo que no todo el decreto es aplicable. A manera de ejemplo, si sí, sí, de repente tenemos eh, profesionales o personas que pueden ser intérpretes, eh, mediadores, eh, modelos lingüísticos. Y de, lado, profesionales... y de otro lado tenemos a nuestros profesionales sordos uh -huh. y claramente hay confusión al respecto del rol. Y ¿sí? es importante entonces que las organizaciones, las entidades, la academia ¿sí? pueda definir los perfiles. Pero además no solamente es explicar qué es el perfil, eso no va a solucionar el problema de raíz. Así como el, como el INSOR aclaró en su ponencia, tenemos una oferta de educación bilingüe y bicultural, y por supuesto, eso es una claridad que todos tenemos, pero hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que esto no funciona, en realidad no ha servido la educación bilingüe. ¿sí? Y pues en realidad nosotros tenemos que pensar cómo potenciarla y cómo aplicarla en realidad. Además, en los colegios vemos el PI el programa, el plan educativo institucional, y ¿sí? que por supuesto eh, establece los objetivos de educación, qué es lo que se tiene que formar, los contenidos, etcétera Y esa es una política institucional de cada uno de los colegios. Además, el decreto 1421 dice que el PI tiene que, eh, por supuesto, tener estos ajustes de acuerdo a las personas con discapacidad que hayan en la escuela. Pero eh, la mayoría de los PI a nivel nacional vemos que no existe este tipo de análisis. Entonces, por supuesto, eh, cuando vemos eh, la aplicación del PI en las escuelas, vemos que no hay esa alineación aún con el decreto. Esto es importante empezarlo a hacer. Además, con el manual... Bien, muy bien. Entonces, eh, en relación con el Manual de Convivencia la en Bogotá, aquí me dan otra. Eh, en relación con el Manual de Convivencia, por supuesto, da claridades sobre qué es lo que debe hacer la institución, sobre qué no se debe hacer, cuál es la estructura o el gobierno estudiantil, y sin embargo, allí tenemos una dificultad porque no tenemos claridad sobre si están incluidos o no las personas sordas. Se habla del intérprete, del modelo lingüístico, pero, la claridad, pero no es claro el rol de la participación de las personas sordas. Ahora bien, el Ministerio de Educación está haciendo promoción en relación con la educación bilingüe y cultural, en términos de inglés y español para las personas oyentes. Sí. Eh, eh, como ustedes saben, en las universidades, en la academia, eh, tenemos docentes eh, para inglés, para personas oyentes, pero la pregunta es, bueno, ¿y para las personas sordas, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta situación? Eh, vemos que el ministerio tiene una propuesta general y deja de alguna manera la autonomía para que cada quien decida cómo poder hacer este tipo de implementación. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado el inglés y el español ¿sí? como lenguas, el español como segunda lengua en este caso. Sí, y cuando hablamos de eh, estos docentes bilingües, sí, podemos pensar, claro, que puede ser una persona oyente, pero yo tengo algunas reservas al respecto, algunas... Eh, cuando hablamos, claro, de la propuesta de educación eh, paralela o de aulas paralelas, creemos que esto tiene que fortalecerse. Algunas personas creen que ya hace muchos años atrás, como en 1996, en Bogotá ya contábamos con esto, esto se inició en el Colegio República de Panamá y allí se contaba con ese tema de eh, enfoque paralelo. Y sí, obviamente se hablaba en ese momento de eh, in, incluso, eh, integración y digamos que fue avanzando con el tiempo y empezamos a participar docentes sordos y hubo diferentes propuestas en su momento. Tienes dos minutos, Diego Perfecto, mil gracias Le Tenemos docentes oyentes, docentes sordos en ese contexto ¿sí? que tenemos que empezar a pensar otra vez que esas malas prácticas de tener solamente oyentes otra vez están bien. Por ejemplo, si tenemos un licenciado un docente sordo que es licenciado y está formando y de repente le ponen a una persona oyente también ahí al lado esto eh, genera confusión y es algo que tiene que eh, resolver de alguna manera el insor para poder garantizar accesibilidad y oportunidad a las personas sordas. Ahora bien, cuando hablamos con los modelos lingüísticos decimos, no, ya no se necesita, están diciendo que ya no es necesario el modelo lingüístico porque ya hay un docente sordo, pero es importante que estos dos roles tengan eh, protagonismo a la par. Y por supuesto, que claridad en cuál es el rol de cada uno de ellos. ¿Vieron eh, el, el poema? ¿Vieron el poema de Tony en el que ella utilizaba la misma configuración y hablaba acerca de la lengua de señas? Pues ahí está. La, la persona sorda puede apoderarse también de esa clase de literatura sorda. ¿Por qué acá no se ha hecho? Porque todavía no se tienen esos roles, no se tienen esa enseñanza de la lengua de señas y el mismo bilingüismo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a aplicar acá en nuestro, en nuestro país también? Que nosotros veamos esa literatura, los poemas sordos, así como lo hizo Tony. Es importante que nosotros también lo vayamos haciendo, por ejemplo, con visual vernacular. Esto es algo muy importante, de todas formas, para la adquisición de la lengua de señas colombiana y esto es una propuesta que yo creo que nos va a permitir construir y avanzar eh, correctamente. Muy bien, gracias Diego y también gracias Marleni. Nuestros dos expertos, nosotros nos ponemos nos, un trabajo hacia adelante que hacer, nos deja una gran reflexión en lo que ellos dos nos han contado. Y es no solamente para FENASCOL y las entidades, sino a todos los asistentes a este congreso. Es darnos cuenta que el tema del mejoramiento de la educación no está listo, no lo tenemos todo ya, sino es una reflexión para todos. Pensar en lo que ellos dos nos han contado, nuestros dos expertos, nosotros como FENASCOL y también como INSOR, trabajando mancomunadamente, ¿no?, y aquí, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cuál es la reflexión? Tenemos que evaluar lo que tenemos actualmente. El decreto, las políticas, todos estos instrumentos legales que nos dan línea hacia adelante. ¿Se está cumpliendo? ¿No lo estamos cumpliendo o no? Ahora con el gobierno del presidente Petro, en el cual se hace ese nuevo plan de desarrollo, y con el nuevo ministro de Educación, ¿cómo fue que me dijeron que era la seña? Eso, el, el, el doctor Gaviria, entonces... ¿Qué vamos a hacer nosotros hacia adelante? ¿Cuál va a ser el reto de la comunidad en ese proceso de incidencia en el plan de desarrollo y con el ministerio? Precisamente para eso es este congreso, para que nosotros recibamos pues, las inquietudes de nuestros expertos, las inquietudes de los participantes, los consejos de los expertos internacionales y que de esta manera propongamos esas, esas acciones a gobierno y que no simplemente estemos allí como mirando hacia otro lado sino que le prestemos atención a lo que está ocurriendo desde las mismas asociaciones desde los mismos colectivos de personas sordas y que pensemos la educación reflexionemos a este respecto porque es algo sumamente importante que a veces uno puede decir no, dejémoslo de lado, no se necesita en este momento no, porque los niños son el futuro de la comunidad sorda es el momento de hacer esa evaluación y de pensar y decir, bueno, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes pueden hacer esa vigilancia, esa veeduría ciudadana? Así como muy bien lo decían nuestros expertos, hacer ese tipo de acompañamiento. Así que, bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a quienes nos estuvieron viendo. Damos cierre a este panel en este momento y pues quedan la reflexión para todos. Muchas sí. gracias. Ok, bueno, un aplauso. Me ven bien? Estoy enfocado. Gracias. Bien, aparezco acá en cámara. Ok, bueno, un saludo, un aplauso, pues a nuestros expertos en este tema de educación bilingüe y bicultural. Y el tema de la educación inclusiva ¿no? nos deja una gran reflexión a todos. Tenemos un pequeño retraso, vamos a tratar de solucionarlo porque también vamos a salir a almorzar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las preguntas. Van a ser cinco personas, tres personas de acá en presencial y dos personas que están conectadas a través de Zoom. Que nos van a dejar sus preguntas. Entonces creo que las han dejado allí en texto. Y van a ser interpretadas acá. Les vamos a pedir entonces el favor que quienes vengan, pues sean puntuales en sus preguntas. De pronto algunos tienen inquietudes, quieren preguntar más cosas. Si tienen algunas otras inquietudes, las pueden hacer al correo de contacto de Fenascol para que después se les puedan dar respuesta. Eh, Giovanni Melendres, ¿estás por aquí en algún lado? Giovanni, por favor, te invitamos a que pases acá al escenario, y eh, Daniela, bueno, creo que vamos dando la oportunidad a las tres personas que vienen. Buenos días, buenos días, eh, no, buenas tardes para todos, eh, también pues un saludo a, a Fenasco, a los intérpretes, mi seña es esta, mi nombre es Andrés, soy modelo lingüístico, trabajo en una institución educativa, mi pregunta es eh, puntualmente a Giovanni, en específico con respecto al decreto 1421, me parece muy interesante tu ponencia, pero estoy totalmente en desacuerdo y creo que es un sentir de todos los modelos lingüísticos que tenemos dentro de las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, eh, algunas eh, que tienen convenio con IPS, que manejan todos los tipos de discapacidad y que también tenemos personas sordas con de pronto retardo eh, en el aprendizaje, dificultad cognitiva, en eh, todo el proceso bilingüe bicultural, cómo se maneja, porque en este aspecto eh, tengo, por ejemplo, en mi caso, un apoyo de un terapeuta ocupacional y con respecto a, a este tema yo digo, bueno, esta no es mi responsabilidad porque es de pronto un diagnóstico severo, pero generalmente me dicen, no, eh, hay que hacerlo y tiene usted que asumirlo, pero entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con los mediadores? ¿Qué pasa con el acompañamiento? Porque es una sobrecarga laboral al modelo lingüístico que debo manejarla también. Entonces, como mediador, entonces dentro de esta estrategia pedagógica tengo que manejar todo este proceso y no se puede llevar a cabo el proceso bilingüe y cultural de manera eficiente porque es una confusión y realmente esta situación afecta en todo este proceso y sería bueno también aumentar la cantidad de mediadores y es importante el acompañamiento del mismo para no sobrecargar la labor del modelo lingüístico. Esta es mi, mi apreciación. Eh, mi respondo pregunta. inmediatamente. Ok, eh, dando respuesta... Eh, doy respuesta inmediatamente o voy anotando las preguntas. ¿Cuál es el proceso? Bueno, eh, si tú quieres responder, pues puedes ir respondiendo. Ok, pensé que volví ahí, me ubicaba eh, donde hice mi ponencia. Perfecto, gracias. Entonces, en cuanto a este tema que nos planteas de la organización educativa como tal, el INSORI, y pues dentro de lo que está la normatividad del decreto 1421, se está dando la asesoría a las secretarías de educación y a las instituciones educativas. El decreto eh, dice que es importante los, los mediadores, los intérpretes, eh, los modelos lingüísticos. Los profesionales bilingües. Entonces... Ok, entonces dando cumplimiento a el decreto como tal se está haciendo esas asesorías en las dif diferentes instituciones educativas y se está mostrando los criterios que muestran el decreto como tal, las estructura, eh, la estructura, eh, la parte, de la categorización como tal, eh, cuáles son los ajustes técnicos que hay que hacer y si surge alguna eh, situación adversa, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer y cuál es el profesional encargado de esto? Y se le hace el llamamiento a la Secretaría de Educación para que haga la contratación del profesional acorde a la situación que se plantee. Entonces, son las Secretarías de Educación y las instituciones. El INSOR solamente hace esa asesoría técnica en esos casos. Entonces, eh, por ejemplo… Si sucede eh, una situación como esta, tú como modelo, como contratista, o al operador, eh, yo estoy con un operador, pero ¿con operador o con la institución? Ah, bueno, yo trabajo en el ICAL. Bueno, es que es diferente porque hay que hacer una claridad con las instituciones eh, privadas, como el ICAL, que no hacen parte de las instituciones públicas. Hay sí, unas situaciones diferentes. Pero lo que pasa es que nos están trayendo mucha gente pero de otro, otro lado. Pero es una institución eh, privada. Entonces, el, ellos son autónomos de tomar las decisiones de cómo va a ser esa oferta educativa. No podemos, eh, son poco flexibles, ¿sí? Entonces, como ellos son quienes buscan sus recursos, no vienen del Estado, entonces ellos son los responsables de saber cómo van a hacer la organización de su oferta educativa y no entran a, a ser parte de la obligatoriedad del decreto 1421. En relación con lo que acabas de mencionar, como yo estaba mencionando anteriormente, en efecto, ese equipo de profesionales donde hay personas, docentes, sordos, etcétera, y cuando tú haces esa pregunta, toma un elemento que he tenido una experiencia similar y me lo hace recordar. En efecto, el INSOR presta asesoría sobre el cumplimiento o no del decreto, y por supuesto también hay, hay confusiones, claro, pueden verificar que hay cumplimiento o no, pero siguen en la práctica habiendo confusiones a nivel nacional. Por ejemplo, en Bogotá cuando hablamos del mediador, hablamos que es una persona oyente sí, y que no se le está exigiendo ¿sí? el, el, una proficiencia en lengua de señas, solamente un nivel complementario de segundo nivel. ¿Sí? Entonces, por supuesto, hay diferentes eh, como inquietudes eh, al respecto. El decreto 1421 también establece que, ok, cumple con el mediador, y es como si uno tuviera una lista de chequeo, listo y cumplió, pero sin embargo, en términos de calidad, no se está cumpliendo. Ahora bien, he ahí la pregunta. Yo, como Diego López, he estado reflexionando bastante al respecto. Y en relación con este ejemplo del mediador, ¿sí? la pregunta es, ¿es necesario o no? Lo digo precisamente por ue, varias razones. Una es porque, claro, digamos que hay estudiantes con dos o tres o múltiples discapacidades, en efecto, ¿sí? y puede que haya personas sordas que son usuarias de lengua de señas y claro que esa persona con múltiples discapacidades va a estar en desventaja. Ahora bien, esta persona no sería la única en este ejemplo que pongo, sino que está en diferentes espacios. O ocurre en diferentes eh, lugares, ¿sabes? lo que estoy mencionando. Entonces, por supuesto, traen a un docente sordo que puede ser un, un graduado de una especialización de educación especial, aclaración de intérprete, o pueden tener a un pedagogo o un licenciado y llega y no tienen los elementos para poder atender a esta población tan diversa. Porque si es una persona con diferentes discapacidades y yo fui formado con, eh, como licenciado en educación especial, puede que esta persona tenga todos los elementos y claro, al ser sordo, pues va a poder tener ese tipo de identidades y va a poder tener ese tipo de oportunidad allí. Ahora bien. ¿Sí? Cuando vemos que reúnen a todas estas personas en un solo espacio, eh, sí encontramos que el decreto no menciona nada y pues prácticamente uno puede eh, sugerir que haya este tipo de es Esto de un lado. De otro lado, también tengo una duda, una inquietud. ¿sí? Cuando hablamos de la educación del sordo... ¿sí? Es importante que, eh, sí, que se ha hablado siempre que depende exclusivamente del intérprete, ¿no? Y que sin intérprete, pues no hay educación del sordo. Esta reflexión es lo que me ha tenido bastante, bastante pensativo sobre cuál es la propuesta de solución anteriormente teníamos eh, bastante apertura o bastante oportunidades en términos educativos la pregunta es, ahora tenemos que continuar con lo mismo tenemos que crear más espacios de apertura educativa o mejorar la educación de las personas sordas en términos de calidad ahora bien, cuando hablamos de modelos lingüísticos Sí, Sabemos que, por supuesto, esto es una oportunidad laboral para las personas sordas Sin embargo, como sordo, ¿sí? una persona puede decir Oiga, yo soy, yo soy lengua de señas, puedo ser modelo lingüístico Sin embargo, hay una reflexión de fondo ¿sí? Cuando estamos con los niños o cuando el niño se enfrenta a este modelo lingüístico Está adquiriendo la lengua pero si esa persona no tiene elementos culturales, el que es modelo lingüístico, no hay elementos identitarios, que es lo que ocurre en la mayoría de modelos lingüísticos, que obviamente no le digo que hacen un mal trabajo, solo que digo que eh, pues se graduaron de bachillerato y ya están trabajando como de modelo lingüístico, yo creo que ese no es el perfil, ¿sí? porque es importante que haya en el perfil una experiencia dentro de las asociaciones, que esa persona haya estado dentro de la asociación, compartido con las personas sordas, entendido que la cultura, la identidad y de esa manera llevar esa experiencia al aula. Pero si esta persona, que ese modelo lingüístico, no ha tenido esa experiencia cultural, identitaria, de lengua de señas, pues eh, su actuar en la escuela va a ser solamente reducido a vocabulario sin tener elementos de cultura, identidad, etc. Esta es una reflexión que en realidad es bien importante, que puede servir para complementar un poco tu, res eh, dar respuesta a tu pregunta. Sí, Como tú sabes, en el ICAL, sin duda eh, el ICAL eh, está relacionado con una fundación y trabajan allí, pero esa es la forma de organización propia del ICAL. Sí, pero entonces al interior del instituto pues deben crear como estrategias para solucionarlo. Tienen que, en mi opinión, generar algunos elementos de flexibilidad para evitar que esta educación no se complejice muchísimo más. Sí, entonces creo que eh, esto es lo que tenía que agregar en mi caso. Bien, muchísimas gracias. ¿Quería agregar algo más? Ah, bueno. Ah, okay. Disculpe. No hay problema. Marlene, ah, es que no tenemos mucho tiempo. Bueno, Ahora, entonces, pues vamos a dar un momentico aquí con la gente que está en las preguntas y vamos a dar espacio a una pregunta que nos tienen en Zoom. Va a ser una sola pregunta y continuamos con dos de las personas que están acá en la fila, porque nos, se nos está acortando el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos con la persona de Zoom. ¿Sumiendo? Muy bien. Bueno, yo los veo muy pequeños a ustedes, pero bueno, ya estamos bien. Eh, por tiempo, eh, muy buena tarde para todos. Tengo dos eh, inquietudes, una eh, a Marleni y otra a Giovanni. En relación con Marleni, ¿sí? vemos que en efecto la mayoría de personas tienen un uso del español escrito. Y hay algunas veces eh, que las personas sordas se encuentran con las personas oyentes y hacen uso de este recurso del español escrito. Y eso pues digamos que ha ocurrido por muchísimos años eh, y hemos visto el esfuerzo de las personas sordas para ingresar o para poder hacer estas adaptaciones para ingresar a la comunidad oyente, ¿verdad? Pero nunca hemos visto ese mismo esfuerzo en relación con los oyentes aprendiendo lengua de señas con lengua de señas. Esto ha sido bastante difícil en términos de planeación lingüística y siempre nos dicen, aprenda usted español para poder interactuar con la comunidad eh, oyente. Creo que esto no es eh, justo. Ahora bien, eh, la pregunta a Giovanni, eh, no sé si continúo o... ¿Sí? ¿Giovanni? ¿Sí? Ah, ya, bueno, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, primero eh, quisiera hacer una propuesta cuando todo lo que tú presentaste y hablabas un poco sobre las traducciones de los videos para hablar de accesibilidad y todo lo que hablábamos de, de lo visual en términos laborales. Sí, ese es un trabajo que se ha hecho para el concurso docente y todo esto ha sido bien importante, pero también es importante que haya una asesoría o un acompañamiento con la federación, con FENASCOL. para que podamos hablar un poco de la estandarización de la lengua de señas, porque como ustedes saben, esto ha generado bastante confusión. ¿Sí? Entonces la pregunta es, digamos que de alguna manera es una propuesta, lo que acabo de mencionar, Ahora bien, la pregunta es como, claro, como jóvenes hemos visto durante muchos años que el INSOR, o siempre hemos querido que el INSOR, sí, hable de educación bilingüe, sin embargo, aclaración de intérprete, siempre hemos visto que el INSOR por muchos años habla de educación bilingüe, sí, y sin embargo las estadísticas en términos de logros de competencia en español, las estadísticas no son buenas, los resultados no han sido buenos. ¿sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido ¿sí? con este sueño, con este pensamiento en términos de, qué están haciendo los modelos lingüísticos, los profesionales sordos que hacen un buen trabajo y en efecto se cumple con la contratación, como decía Diego López, pero no tienen el perfil muchas veces. Esto ha generado confusiones, esto ha generado, por supuesto, afectación en los niños sordos, en el aprendizaje y mi pregunta es cómo lograr, sí, cómo hacer que esto se logre finalmente. Me ven, bien. Allí, miro allí, allí. Ah, Ok. Hola Sandra, frente a tu pregunta, el tema del español, sabemos que nuestro español no es perfecto y que es una herramienta para la comunicación, sí, porque no podemos depender 24-7 de un intérprete. Yo sé que los oyentes deben aprender lengua de señas, esa es nuestra, ex, nuestra exigencia, pero pues a ciencia cierta esto es para que se apliquen todos es imposible. Entonces es importante tener este recurso para poder acceder, a hacer trámites en general, pero no es decir, ah, no, es que mi lengua de señas es, es esta nomás y no aprendo otra lengua. Es importante que... Eh, sabemos que Colombia es un territorio en donde la mayoría hablan español y pues debemos entender ese contexto o sea es solamente esta sugerencia que yo les doy ok, ¿me ven bien? perfecto en cuanto a la propuesta que me hace Sandra eh, quiero dar claridad al asunto el insor no es el responsable totalmente de este concurso docente. Y es la plataforma y del concurso y del sistema maestro eh, del concurso docente completamente eh, es el responsable el Ministerio eh, de Educación y, pues, ellos son autónomos. Nosotros simplemente damos unos criterios y nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad. Entonces, para hacer esa claridad, nosotros vamos a hacer esa incidencia, damos las sugerencias, eh, cuáles estarían eh, acordes o pertinentes, cuáles serían los ajustes para los maestros sordos, para entrar a los concursos y entonces eh, se puede hacer la contratación, eh, para cuáles son los ajustes que se van a hacer y de allí ellos mismos son quienes, de acuerdo al concurso, pues pueden hacer la contratación de estos docentes. Lo que sucedió con el ICFES eh, de planeación lingüística y la confusión que a veces hay, hay que aclarar que el ICFES, eh, en el INSOR no hizo la decisión de las señas que se usaron en esa evaluación, sino que se hizo una recolección a nivel nacional de las señas que se usaban. También se usaron los libros de Fenascol, se hizo un análisis lingüístico y de acuerdo a eso se usó. A veces las señas de pronto no las conocían y cuando eran señas que no eran muy conocidas se recurrió al texto escrito en pantalla y apoyos visuales. Entonces no es la responsabilidad completamente del INSOR, sino que nosotros llegamos a unos acuerdos, se nos hacen unas solicitudes de traducción y nosotros las damos como tal y respondemos a ellas. Y pues en el concurso docente es el sistema maestro obviamente, entonces hay que tener claridad para que se pueda ingresar el perfil del docente bilingüe. Muchas gracias. En la segunda eh, pregunta también que tiene el tema con relación al maestro bilingüe bicultural, entonces hay que tener como esa claridad a nivel global de qué es lo que se sueña y qué es lo que se quiere eh, sobre esa educación bilingüe. Obviamente el contexto en Colombia y ya desde el INSOR tenemos la experiencia como de 20, 30 años, eh, que el INSOR eh, ha querido eh, llevar a los niños a edades tempranas eh, para que puedan tener esa educación y se ha hecho investigación y se ha aplicado ese modelo bilingüe bicultural y se está mostrando y es un ejemplo a nivel internacional. Entonces, eh, el sistema en eh, cuanto al decreto 1421 no es muy claro, a veces hay confusión en él y eso es verdad. Entonces, nos estamos esforzando, haciendo esa, esa incidencia, eh, explicando qué es lo que significa esa biculturalidad, bilingüismo, porque es que a veces se entiende que simplemente llegan al aula con personas oyentes y ya, pero no es así, hay que tener claridad, hay, son autónomos y son utopías, eh, es una utopía, entonces por tal es un esfuerzo grandísimo el que se hace pues, para llegar a lo que nosotros eh, queremos o deseamos. No es fácil, eh, seguimos haciendo estos ajustes de acuerdo al decreto y poco a poco sabemos que vamos a llegar a tener algunos logros. Es un trabajo eh, que estamos haciendo, es algo que no mágicamente se va a dar un cambio completo. Entonces hay que llegar por medio de estrategias, de ajustes y como decía tanto Marlene como Diego, hay que hacer estos ajustes poco a poco hasta llegar realmente a lo que queremos. José también eh, nos hablaba eh, de la, que la sociedad civil y el Estado como tal es el responsable. Eh, ahí está el INSOR, de dar el cumplimiento al decreto. Pero la sociedad civil es quien tiene el derecho de decir realmente cómo se siente con esta implementación y de hacer llegar estas sugerencias. Entonces, hay que trabajar en conjunto tanto a CEDUS, los profesionales sordos, y no dar la responsabilidad a otros, sino eh, tomar la delantera y empezar a hacer esas transformaciones desde allí. Entonces, pues eh, esperemos que podamos lograr el sueño de lo que realmente es bilingüe, bicultural. Bueno, muy bien. Cada vez se nos acorta mucho más el tiempo y entendemos que en Zoom nos están dejando varios comentarios comentarios. Creo que hay una persona de la Asociación de Sordos del Guaviare que está diciendo que todavía no se le está, ha dado respuesta a su pregunta. La verdad, lamentamos mucho esto, pero pues tenemos dos personas acá y ya con eso terminamos. Nos comprometemos a que como Fenascol vamos a recoger todo lo que nos han dejado allí en el chat de Zoom y se le dará respuesta después a través de correo electrónico. A las dos personas que están acá en la fila para hacer sus preguntas les pedimos el favor que sean concisos. ¿Dónde está el intérprete? Buenas tardes. Bueno, perfecto. Eh, no es una pregunta, es más que todo una respuesta ligado a lo que decía Sandra. Eh, Giovanni como representante del INSOR eh, y pues dejándome guiar por lo de Sandra, lo que mencionaba ella con respecto al tema de docente bilingüe, eh, y hablamos de eh, los retos que tiene el INSOR con respecto al, al sistema maestro, a todo el proceso del concurso, qué pena, eh, con respecto al tema del concurso docente, a, en el proceso de consecución a docente bilingüe y también con respecto al tema de la lengua de señas, y el ICFES, quien es eh, la entidad encargada de esto, y a cómo, se le, cómo se le puede dar respuesta efectiva. El reto en este momento eh, de concurso docente para maestro bilingüe bicultural, eh, no sé si sea oyente o sea una persona sorda, si de pronto las respuestas que se den por medio de lengua de señas o de pronto también de manera escrita sean correctas, yo creo que es importante también que se den eh, pues por medio de la lengua de señas que la respuesta se dé de las dos formas es, esa sería mi propuesta Muchas Ojalá, gracias eh, el INSOR pueda y, y continúe asesorando al ICFES para que pueda haber una equidad para que logremos una equidad con respecto a esto. Muchas gracias. Perfecto. Ya me retiro. Ok. Eh, muchas gracias por esa sugerencia, la, la llevo aquí escrita y la voy pues, a escalar en el INSOR para que obviamente se pueda hacer esa incidencia en cuanto a las asesorías que nosotros hacemos pues, al ente eh, encargado de esto. Eh, obviamente, bilingüismo pues, se refiere a lengua de señas, también al español y también se está hablando de biculturalidad. Es importante que este docente conozca de cultura eh, qué significa esta biculturalidad y conozca el contexto de la educación para las personas sordas. Entonces es súper importante esto y es pues una respuesta obviamente a lo que se está hablando, eh, que sea pues en lengua de señas, en español y en general estos son conceptos que hay que llevarse, pues lo tengo acá en la agenda obviamente. Y el equipo técnico de profesionales pues puede hacer el análisis, eh, porque nosotros no solamente llevamos las propuestas, sino que antes documentamos, hacemos, eh, o, tenemos que mirar cuáles son los ajustes razonables, adecuados, y podemos, para las personas sordas, en este caso a los profesionales, para los concursos docentes, y pues que puedan estar muy tranquilos en el momento en que puedan ingresar a él. Gracias. Estoy, con, estoy de acuerdo con algunas de las consideraciones que ustedes mencionan y por supuesto con aquellos eh, deseos que tenemos todos de que todo esté en video y en lengua de señas colombiana traducido Ahora bien, pensar en una evaluación de esa manera, eh, digamos que... Eh, permitiría que definir si el docente aprueba o no aprueba. Sin embargo, lo que vemos, y no es una crítica, lo que vemos es que la mayoría de intérpretes que están allí hasta ahora están iniciando una educación formal, a otros, otros no tienen ese tipo de formación, entonces la pregunta es bueno, ¿quién es este equipo de traducción? ¿Sí? Estos son de elementos de bastante cuidado y lo que yo creo que debemos hacer es incidir ¿sí? para que haya también una formación de intérpretes profesionales y que puedan también contar este tipo de intérpretes formados en estos equipos de traducción. ¿Sí? Entonces muchas veces en estos equipos no los tenemos y esa es una propuesta que debemos hacer, obviamente siempre teniendo en cuenta un perfil calificado que haga parte, un perfil calificado de intérprete que pueda estar allí eh, en este equipo de traducción y que por supuesto evite esas confusiones para las personas sordas Buenas tardes para todos eh, espero que estén muy bien buenas tardes al panel eh, no voy a ser muy extenso con respecto al tema del de, de sector público cuando los papás tienen un niño sordo con respecto al tema del decreto 1421 eh, pues se sabe que brinda la oferta educativa bilingüe bicultural pero lo que se quiere es que dentro de las instituciones se formen lengua de señas, pero siempre eh, con respecto al tema de los talleres eh, de lengua de señas eh, dictado para los padres, eh, la institución no se hace cargo y únicamente son los talleres de lengua de señas, no sé de pronto si desde el Estado se pueda generar una propuesta, eh, que les, se les enseñe a los padres la lengua de señas colombiana y que no, o sea, que se tenga presente las funciones del modelo lingüístico porque la comunicación entre los, entre los padres y los niños sordos es supremamente importante. Muchas gracias Germán. Bueno, en este momento el decreto 1421 ...hace de una oferta educativa en lengua de señas como tal. No, estos cursos no habla de, no habla de él. Entonces, eh, dentro de las instituciones son ellos quienes tienen que hacer estos programas... ...o, pues, no sé, buscar los perfiles adecuados de los modelos lingüísticos... ...para que puedan incentivar a los padres a aprender la lengua de señas... ...porque el decreto como tal no lo dice. Entonces, son las instituciones... Quienes, como decía, eh, por ejemplo, en el PI, que en el PI eh, aparezca esto, que haya una organización desde la institución donde se hable claramente de esa oferta de formación en lengua de señas para los docentes, pero es decisión de la institución. Que, eh, hay que aclarar que el INSOR no es quien decreta o dice qué es lo que tiene que hacer, sino que eh, es la institución. Entonces, cada institución es autónoma y sabe qué es lo que puede brindar. Entonces, es de voluntad política de las instituciones hacer estas estrategias, estos programas, y es decisión de cada una de las instituciones. Hay la posibilidad de que puedan entrar eh, en una conversaciones con las secretarias de Educación para que haya un presupuesto adecuado para formar en eh, lengua de señas a los padres o con otras organizaciones para que se puedan brindar estos cursos adecuados para los padres. Eh, creo, recuerdo eh, hace unos seis años, en el plan piloto eh, que se tuvo con Marcela, la anterior directora del INSOR, que se hablaba de Colombia Bilingüe Bicultural, entonces en este programa eh, las instituciones estaba, se les daba asesoría a las instituciones, a las secretarías de educación y en estas asesorías se daba formación a los docentes en lengua de señas para que pues, eh, ellos eh, conocieran algo de la lengua de señas y se contrataron algunas organizaciones para que dieran estos cursos de primero y segundo nivel para los padres, en alianza con las instituciones y algunas organizaciones eh, privadas como tal. Esa fue una estrategia en su momento, y así se ofreció. Algunos lo hicieron, otros dejaron de hacerlo. Entonces es como autonomía de cada una de las instituciones si puede hacer esas alianzas con organizaciones para enseñar la lengua de señas. Es una forma de organizar eh, esta situación, no sé, o que los padres también exijan eh, esta formación en lengua de señas, pero que da autonomía de cada una de las instituciones como tal, porque el decreto no lo reglamenta. Y además, y además... Eh, pensando en esa pregunta, es por eso que es importante crear asociaciones de padres de familia, que ellos tengan el compromiso, ¿sí? los más comprometidos estén allí, no solamente pensando en las personas sordas, sino en padres de hijos con discapacidad, eh, en fin, la diversidad que tenemos, eh, también contemple sus padres de familia y que el docente y el modelo lingüístico eh, puedan planearse una reunión eh, porque a veces eh, el, el docente dice, bueno el modelo lingüístico le dice al docente, venga necesitamos una sensibilización, no, es importante que todos los actores de la comunidad educativa, rector, eh, docente, modelo lingüístico, hagan esta motivación, esta convocatoria a pares de familia, ¿cierto?, pero que ellos no nieguen su participación por excusas como no me echan del trabajo, sino que eh, pues la ley dice podemos hacer un permiso laboral para poder eh, estar pendientes de la formación de nuestros hijos y es que eh, la mayoría de padres no tiene eso claro. Sí. Bueno muy buenas eh, tardes para, para todos. Eh, primero agradecerle a las personas que se dieron el turno para que yo como padre de familia pueda intervenir en este panel tan importante y especialmente la educación. Venimos desde la ciudad de Potayán y yo creo que esta es una reflexión de pronto no sé qué tanta incidencia tenga en Sori Fenasco con el tema de la situación de la educación en cada una de las regiones. ¿Por qué lo no menciono? Resulta que en la ciudad de Potayán vemos siempre la problemática con el tema de la inclusión a la hora de la contratación a través de las alcaldías, Secretaría de Educación. No sé, desde mi punto de vista como padre y como líder, creo que Fenasco y Sorda deben jugar un papel más importante en cada uno de los municipios. Un acompañamiento para aquellos, de pronto, porque todo el eje central de la comunidad sorda está en la capital, donde tienen los elementos y están las instituciones que son las que pueden regir toda esta serie de, de normas y darle cumplimiento a las mismas. Mi invitación sería revisar esos temas, porque si ustedes revisan en el Cauca, ¿cuántas personas sordas profesionales hay? ¿Cuántos profesionales son bachilleros o cuántos sordos son bachilleres? ¿Cuál ha sido el limitante para poder llegar a ser un bachiller o la forma para llegar a la educación? Hace poco a, eh, le ha tocado hacer a la institución La Pamba, que es la que viene eh, con el tema de inclusión, hacer huelgas, para poder de que los intérpretes o modelos lingüísticos puedan tener su contratación. Algunos de ellos que están conmigo hoy aquí, es este momento que no tienen definida su contratación, porque verbalmente la secretaria de Educación le dice, no, tranquilos que luego arreglamos eso. Arreglamos, no. Es, ese es el problema que tenemos. También sería aprovechar esta oportunidad porque sería bueno de y presentar un proyecto al, a, al Ministerio de Educación, así como tenemos de, de, de, en el pénsula académico el tema en inglés que no es nuestro, pero sí se puede incluir el tema de lenguas, eh, lengua de señas colombianas en el pénsula académico, o sea que comenzarían los niños desde la primaria en su formación a recibir el, la lengua de señas, creo que sería oportuno ya que hay un gobierno cierto, con otras alternativas, con otras visiones, poder tener esa oportunidad que todos tengamos desde la infancia comenzar a manejar en la lengua de señas oficiales. Y si nosotros vemos, la Universidad del Cauca tiene la carrera de fomentología, vaya, pregúntese usted, ¿cuántos de los profesionales logran aprender por lo menos el nivel 1 o el nivel 2 de lengua de señas? No hay ninguno, no hay ninguno. Entonces, eso da tristeza, agradecerles, felicitarles por este evento tan importante y a mí como padre de familia, dame la oportunidad realmente de expresar, son muchas cosas que quisiera expresarles a ustedes, porque como padre viví en carne propia la debilidad. Que, que tiene el Estado, y especialmente en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. Yo sé que en Nariño, Cali, Medellín, Bogotá, en, otras, en otros depa eh, departamentos está muy fuerte el tema de la inclusión, pero en Popayán seguimos siendo débiles. Necesitamos realmente de ustedes como organización y FENASCOL que son los entes centrales, para que echen una mirada y miremos de qué manera podemos realmente reforzar y apoyar más el proceso en el departamento del Cauca. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, ¿quién da la respuesta? Eh, justo en relación con lo que acaba de decir el padre de familia, eh, Dale, antes cuando vaya. nosotros estábamos en eventos de personas sordas, nunca teníamos un oyente participando, así que celebramos profundamente que esté usted aquí con nosotros. Eh, además, con la propuesta que usted acaba de mencionar, en realidad eso esperamos, no, que haya una red y un contacto entre los padres de familia a nivel nacional. Ahora bien, entre la, pro la propuesta que usted menciona de que Federación e INSOR estén de la mano y estén haciendo esa gestión, pues ojalá en realidad ocurra y ojalá ahora que tenemos este cambio de gobierno, pues también las condiciones de la educación se ajusten un poco. Sin embargo, para ser honesto, en realidad con lo que usted menciona de la situación en Popayán, no crea que solamente ocurre en Popayán, esto ocurre a nivel nacional. En Bogotá también tenemos los mismos problemas. Hace muchos años teníamos un buen avance en términos de inclusión educativa en Bogotá, ¿sí? y teníamos primer y segundo y tercer nivel de lengua de señas al interior de las instituciones educativas. Ahora ya no, hemos desmejorado bastante entonces es importante lo que usted menciona que aquellos padres que tienen hijos sordos puedan generar una red y puedan estar un poco más eh, unidos y puedan generar ese tipo de incidencia porque como padres de familia ustedes tienen poder y autoridad sobre sus hijos además, claro y en la medida en que ustedes por supuesto puedan hacer incidencia esa incidencia que ustedes hacen pues nos obligará a nosotros como profesionales poder eh, a implementar todo lo que ustedes propongan también ese interés sobre cómo mejorar la educación del sordo y cómo eh, esa propuesta de trabajar juntos en Sor y Fenascol yo creo que es adecuada y es muy precisa de verdad mil gracias eh, puedo concluir algo bueno hay que dejar claridad el tema del rol del rol de la sociedad civil como tal cuál es el rol de la sociedad civil están Fenascol están los padres que lo felicito que están aquí trabajando con las organizaciones desde Popayán, puede trabajar desde la Asociación de Sordos de Popayán en Alianza como sociedad civil y hacer ese ruido y esa incidencia para poder hacer esa obligatoriedad, porque es que INSOR somos Estado, sí y hacer esa presión a nosotros como Estado y ser ese puente de qué es las situaciones reales que se están viviendo en las regiones para poder hacer esos cambios. Entonces, esperamos que de aquí en adelante asoci la asociación de Popayán pueda hablar con los padres y puedan hacer esa incidencia como sociedad civil. Bueno, muy bien. De esta manera hemos terminado. Y pues una corta conclusión es que si ustedes tienen más dudas o preguntas, se pueden acercar personalmente a cada uno de nuestros panelistas. Bueno, la verdad es que de tiempo... Uh -huh. Tenemos más o menos unos 45 minutos para tomar el almuerzo y nos vemos nuevamente acá a las 2.05 de la tarde. 2.05. ¿Por qué? ¿Por qué nos toca de esa manera? Resulta que tenemos una presentación internacional desde España. Hay una persona que ya allá va a tener casi las 9, 10 de la noche. Entonces, pues también en respeto a esta persona, les pedimos iniciar lo más puntualmente posible, 2.05 de la tarde. Gracias a nuestros panelistas, a Giovanni, Marlene, y Diego y a todos, pues bueno, tomen su tiempo de almuerzo. Muchas gracias. Bravo.